Leonel, Danilo, ¿qué la cúpula? Pero proyecto que tuve ahí en la cúpula y okay. ese presidente que no quiere salir y que dice que él va a ganar y él quiere volver, que el y que el gane, gane y que gana. Que debo de Todo decirte Julio, en ese sentido y en relación y a lo que ha, decís ha, hablaba hace un momento de esta coalición o de esta unificación de todos los partidos. Y del PRM buscando también hablar o llegar a acuerdos con Leonel Fernández. Sabemos que él es parte también de muchas diabluras. Nosotros no negociamos el ataque a la corrupción. Nosotros no negociamos el asunto de la impunidad. Eso no va. Pero están por aliados. Tiene que ir una justicia independiente. ¿Hasta cuándo este pueblo va a estar aguantando? que se mueran niños en los hospitales. ¿Hasta cuándo va a estar aguantando este pueblo? Falta de medicina en los hospitales. Y hospitales todos llenos de agua terminando lo de hacer ayer y tanta corrupción en las mismas construcciones.